Y ahora sí le, le, le agradezco al hermano José Yaguana y al compañero distribuidor de la vacuna aquí en Quevedo Agustín por haberme, o sea, hecho llegar a mí la, la, la medicina, yo no sabía, yo estaba bien mal, sufría de los dolores a las piernas, ya no me podía ni parar, no podía trabajar, y poniéndome la vacuna yo me he recuperado. No ¿Cuántas sé, vacunas no sé. lleva hasta ahora, don Jorge? Hay, Me he puesto 10, 10 11 llevo así, pero las que llevé, las que me puse normalmente fueron 8 con todo el tratamiento que, de lo que me decían que no podía comer, el miel el ají, el licor. Y que hemos seguido el tratamiento. Y ¿Su tenían, tenían diabetes que, anteriormente a cuánto y, llegaba? Cuando yo fui la primera vez yo tenía 200... 60 y pico tenía yo. Ahora, ahora ¿en tengo, cuánto la mantiene? Ahora tengo 116 la última que me hice. ¿Ya? Hace unos 22 días que me hice tenía 116. ¿Cómo 116? se siente ahora, don Jorge? Yo ya estoy bastante recuperado. Yo le recomiendo a todas las personas que pongan la vacuna porque está haciendo bien. Inclusive a mi señora le... le ¿Cuál era el problema de su esposa? La gastritis. Tenía gastritis. El problema de la gastritis. ¿Y hoy en día cómo está su esposa? Ya ¿Cómo se siente? Recuperada. Si gusta para que le vea, le tome una fotito ahí que ella está, está demasiado hasta está gorda ya. Ya está súper que bien. Sí. Se hizo bien. Porque ella ya cada tres, cuatro días en el médico y con la vacuna? Bueno, bueno la vacuna. entonces don Jorge, le agradece al hermano sí. José Yaguana. Un saludo para que le envíe ahí a todas las personas que nos están viendo. Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo. Y que se pongan la vacuna que. Pongan fe que le va a servir. ¿De dónde es usted, don Jorge, para que Yo le diga a la ciudad? Que veo la cooperativa Los Chapulos. Muchas gracias.